de hoy pues vamos a estar trabajando con herramientas h5p estas herramientas se encuentran dentro de lo que es la plataforma moodle aproximadamente tenemos 44 herramientas que podemos utilizar en nuestros cursos así que tenemos una diversidad de interactividad en los mismos por ende yo dividí estas herramientas en presentar contenido. La segunda parte está dividida en lo que es multimedia. Tenemos aquí las evaluaciones formativas que son muy importantes en un curso y tenemos lo que es la gamificación. y que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Le realicé también varios ejemplos y voy a estar creando ejemplos en vivos de cómo se trabajan los mismos. Así que vamos a empezar rapidito porque si se fijan tenemos mucho que, que enseñarles. ¿Qué es H5P? H5P es una herramienta interactiva que nos permite crear contenidos de aprendizaje de una forma diferente, gamificada, divertida, motivadora e interactiva. Y eso es lo que buscamos en un curso: que sea motivador, que sea interactivo, que sea de manera divertida pero con un contenido robusto de aprendizaje y cuando decimos o cuando hablamos de interactividad nos estamos refiriendo a algún elemento a un botón donde el estudiante activa o posiciona el cursor sobre el contenido de aprendizaje y se les presenta puede ser pregunta un mensaje un video, un enlace eh, una imagen, así que entre otras que le podemos estar integrando en cada una de estas herramientas. Trabajando con las mismas, aquí tenemos, vamos a empezar con nuestro primer grupo, que son las de presentación de contenido. Y les, pre, les, les creé lo que es esta infografía. Si alguno de ustedes tiene problema en poder observar la infografía, también le dejo aquí el enlace para que puedan ver la misma. Entonces, aquí tenemos lo que son nuestras herramientas interactivas para presentar contenido. Eh, estas herramientas, yo les presenté aquí en este infograma lo que es cada una de ellas, lo que es el acordeón, el agomoto, un collage, y le escribí de manera breve, se las describí. Por ejemplo, tengo aquí acordeón que me gusta muchísimo. Y ya lo he aplicado con varios de, de nuestros compañeros. En el cual se puede presentar la información de una manera estructurada y diferente, de forma colapsada. Que si yo quiero tener, presentar un tema que tiene varios subtemas, yo lo puedo realizar con esta herramienta. Tenemos aquí la de Agomoto y Agumoto lo que nos permite es eh, trabajar en forma de secuencia, que yo le puedo presentar a un estudiante eh, la metamorfosis por medio de imágenes y por cada etapa va apareciendo cuál es el nombre de esa etapa y las imágenes de esa etapa. Tenemos lo que es el collage, en el cual nosotros podemos eh, unir un sinnúmero de, de varias imágenes y las podemos organizar tanto en tamaño, en, en forma, esto nos permite realizar aquí dentro de la misma herramienta. Tenemos aquí eh, la del diálogo o las cartas de diálogo en las cuales nos permite que el estudiante vea una pregunta y pueda él mismo contestar la misma y cuando le dé reversa a la tarjeta le aparece lo que es la contestación. Al igual que tenemos aquí preguntas y contestación, esto lo podemos utilizar también en forma de, de darle diferentes pistas a los estudiantes sobre, puede ser, sobre un autor o sobre... X situación y mientras el estudiante va a ir viendo las diferentes pistas eh, cuando ya sepa quién es el autor eh, puedes marcar que ya conoce quién es el autor y automáticamente le da él la contestación en donde tenemos aquí el image hotspot no es otra cosa que una imagen eh, con puntos de acceso esta imagen cada uno de nosotros podemos colocar los diferentes puntos de acceso y, le, y nosotros le podemos integrar textos, imágenes, eh, videos, a cada uno de esos puntos de acceso. Lo que es la juxtaposición, aquí nos permite ver lo que es el antes y el después en una imagen. Lo complicado de, esta, de este Punto, es conseguir que las imágenes sean del mismo tamaño y del mismo ancho. Y aquí tenemos para lo que es la presentación de imágenes que le podemos presentar a los estudiantes, un sinnúmero de imágenes en el cual ellos pueden pasar tanto de derecha o izquierda, así que ellos pueden decidir el proceso para ver estas imágenes. Y estas son las herramientas que, nos, que tenemos para presentar contenidos. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es acordeón. Y en acordeón, podemos ver, si se fijan, que yo puedo presentar la información de manera colapsada. Yo tengo los términos que quiero presentar, y cuando el estudiante está trabajando aquí, ver lo que es terminología, tenemos lo que son la definición y también le podemos añadir lo que es eh, un enlace. Tenemos aquí lo mismo, se fijan raíz, prefijos, diferentes reglas y yo introduje un ejercicio para que ellos mismos desde esta misma sección puedan eh, acceder al ejercicio. Este ejercicio Está creado y está este... unido con lo que es, ahora mismo para nosotros, OneDrive. El estudiante baja el documento y lo puede contestar. También tenemos aquí el, el agomoto, que fue el que estaba presentando ahorita. Eh, aquí tenemos una imagen de una metamorfosis de una mariposa. Y podemos ver que yo tengo las imágenes y... Y tenemos aquí las diferentes etapas ya descritas. Y mientras el estudiante va en el proceso, van a ir cambiando las imágenes. Y ¿vale? que aquí también podemos aplicar las diferentes formas de aprendizaje, tanto visual como auditivo. Tenemos el collage, que son un sinnúmero de, de imágenes. Tenemos aquí eh, lo que es la, la imagen con puntos de acceso o el image hotspot, que es una de las herramientas que más me gusta, en la cual yo tengo la imagen y le puedo ir presentando a estudiante diferentes secciones y en esas secciones el estudiante una vez eh, se posiciona con su mouse en el punto de acceso le estamos diciendo que eso es la raíz y le estoy describiendo que es la sección en esta misma y vamos a poderlo ver ya mismito ustedes le pueden integrar videos enlaces otras imágenes a estas secciones Tenemos donde ya en juntas, lo que es borde y tenemos varias opciones. Esto lo podemos utilizar tanto en laboratorios para que conozcan las diferentes partes del laboratorio o con una computadora y va conociendo las diferentes partes de una computadora. Lo mismo con las células, así que lo podemos utilizar con un número de actividades. Aquí tenemos el posición. aquí yo busqué una imagen en internet eh, sobre lo que es Guanica. Bueno, no tengo la mejor resolución, pero fue la que encontré que fuera prácticamente del mismo tamaño, y aquí podemos ver la cueva de la ventana, en el cual yo le estoy diciendo antes y después, le podemos dar una descripción, yo la escribí bien sencilla, pero le podemos dar una descripción, y podemos ver cómo era antes y cómo está ahora ¿Ven? esto es lo que significa con conjunta posición y tenemos aquí la de las imágenes en la cual el estudiante va a poder ir eh, Imagina que estamos en X clase, yo trabajé aquí sobre animales, sobre la fauna, y le voy presentando las diferentes imágenes, y estas imágenes también pueden tener descripciones. Aquí tenemos las diferentes imágenes. Para conseguir estas herramientas, te lo voy a venir aquí a darle activar edición. Vengo aquí donde dice añade una actividad o recurso y vamos a seleccionar contenido interactivo. Y en contenidos interactivos selecciono agregar y vamos a poder observar los diferentes tipos de herramientas que nos ofrece H5P. Si se fijan, tenemos muchas opciones, pero por el día de hoy no me va a dar tiempo para explicar una a una en específico, pero les voy a explicar eh, la más que estamos utilizando. Y vamos imaginando que queremos utilizar acordeón, pues vamos a buscar por aquí acordeón, aquí la tengo, también la pueden buscar aquí en el search con el nombre, una vez yo la selecciono, me brinda también ejemplos o un tutorial de cómo puedo utilizar las herramientas. Adicional que la infografía yo le dejé donde dice enlace y en enlace también le dice paso a paso cómo crear eh, estas, estas actividades. Donde dice eh, título, pues vamos a escribir un título, así que yo voy a seleccionar aquí terminología médica. Aquí nuevamente vamos a seleccionar el título de cada una de las secciones a las que vamos a estar trabajando. Así que vamos a hacer lo que es la definición de terminología. Y en el texto, yo lo tengo ya predeterminado, así que déjenme buscarlo para copiarlo. ¿no? En el texto yo puedo pegar el texto, que es el Yo pego el texto y tenemos opciones para poder un bow, un italic, eh, centralizarlo, moverlo a la derecha... Utilizar bullet y también podemos insertar lo que son los enlaces. ya tengo aquí mi enlace. Voy a cambiar donde yo quiero el enlace en terminología médica y presiono el enlace. Y en estas secciones en donde nosotros vamos a estar ubicando el enlace y vamos a poder ver que el mismo está integrado porque se va a convertir en azul. ¿vale? Y podemos crear. Cada una de las diferentes subsecciones que tenemos de, de nuestro tema, seleccionando Añadir Panel. Voy a crear una más. Voy a pegarla y voy a quitar. mi enlace y pego el mismo. te quiero ahora que ejemplo esté en bold y lo vamos a poder observar. Y así continuamente le puedo decir añadir a las diferentes secciones. Aquí también podemos cambiar el tamaño de los subtítulos de nuestro tema. Yo les recomiendo que lo dejemos en H2 porque H3 y H4 ya son bastante grandes. También tenemos aquí las diferentes opciones o menús que nos ofrece la plataforma Moodle y nos dice que si esta actividad va a tener alguna nota. En esta ocasión yo le voy a decir que es cero porque el propósito de, de esta es, es de contenido, de presentar información. Por ende, así que yo le dejo lo que es cero y no lo tengo ni que categorizar puedo definir si yo quiero que esta actividad se marque manualmente por el estudiante o si no quiero que tenga, que, que marque la finalidad. O también la podemos eh, configurar para que el estudiante realice unos temas primeros y así siga progresando en el, en el curso. Una vez yo tengo configurado mi acordeón, yo le voy a decir guardar cambio y regresar al curso, pero en esta ocasión yo quiero ver cómo nos quedó. Guardar cambio y mostrar. Y aquí lo vamos a poder ver. Lo mismo vamos a hacer con lo que es Image Hotspot, que es otra de las que más estamos utilizando. Nuevamente selecciono contenidos interactivos y voy a buscar la opción de Image Hotspot. Voy a buscarla, aquí la tengo. Nuevamente siempre nos va a dar el tutorial y el ejemplo de cómo se ve. Tengo aquí. Vamos a seleccionar que es anatomía dental. Y en esta ocasión yo tengo que seleccionar una imagen. Busco la imagen. Selecciono mi imagen. Y una vez yo tengo aquí la imagen, puedo seleccionar, eh, escribir aquí el texto alternativo de la imagen. Eh, puedo seleccionar el icono predeterminado en el cual yo quiero que aparezca mi punto eh, le podemos cambiar el color a nuestro punto de hotspot o nuestro punto de acceso rápido y aquí nos va a aparecer la imagen para que cada uno de ustedes seleccione o posicione su punto de acceso en la imagen en esta ocasión le voy a dejar aquí selecciono y le voy a decir que esta es la punta si yo quisiera que este punto de acceso cubriera toda la imagen, seleccionamos cubrir toda la imagen. Selecciono pulpa, que es el nombre de nuestra sección, y decido si yo quiero texto, si yo quiero imagen o yo quiero video. Voy a seleccionar el texto y voy a venir aquí, voy a copiar rapidito el texto. Tengo mi texto. Y ya tengo seleccionado mi punto de acceso con el texto. De esta manera puedo ir creando los diferentes puntos de acceso. Donde dice añadir hotspot, me va a ir apareciendo la, la misma imagen y nosotros vamos posicionando el cursor en los lugares correspondientes. Aquí puedo poner eh, dentina. direcciono, okay, que voy a trabajar con texto. Y voy a copiar mi texto. Y de esa manera yo puedo seguir añadiendo los diferentes. Entonces, lo mismo, le pongo cero porque no tengo ningún valor de puntuación porque aquí lo que estamos es presentando contenido. Y le digo guardar cambio y mostrar y podemos observar. Cómo va quedando nuestros puntos de acceso. ¿vale? Ok, pues entonces vamos a presentar eh, la sección multimedia. ¿Eh? En la sección multimedia, pues nos permite a nosotros presentar contenido. Eh, un poquito más interactivo en donde conver convertimos al estudiante en vez de estar pasivo en forma activa así que ellos prácticamente son los protagonistas de su propio conocimiento y van identificando también en dónde tienen esas deficiencias y aquí tenemos eh, el audio grabar audio y esta opción es muy muy útil porque porque muchas veces le pedimos a nuestros estudiantes que hagan un podcast, o nosotros mismos queremos crear una actividad que contenga audio. Ahorita vamos a ver una que es de dictado, que hay que ponerle un audio. Y si no tenemos algún programa de audio, pues podemos utilizar el mismo de, de H5P. Y esta opción nos permite descargar el audio. Y podemos hacer una y otra vez los audios que nosotros necesitemos, al igual que el estudiante. Tenemos aquí la opción de drag and drop, que no es otra cosa que nosotros podemos eh, dar Puede ser el texto, puede ser imágenes en una zona correspondiente. Tenemos aquí lo que es eh, seleccionar una imagen aquí lo que estamos hablando es que yo tengo un sinnúmero de, de imágenes y el estudiante va a seleccionar la correcta. Por ejemplo, puede ser equipos de laboratorio y le preguntemos al estudiante cuál de estos equipos es el correcto para eh, seleccionar o crear una muestra. Y el estudiante tiene varias fotos y va a marcar la correcta. Si marca la incorrecta, automáticamente se le va, y le va a decir por qué la que marcó es incorrecta. Tenemos el flag Este lo hemos visto bastante. Tenemos el, el texto y luego en la parte posterior tenemos la contestación. O el estudiante también puede escribir en el espacio en blanco de ese flashcard, por ejemplo. Se fijan aquí el enlace, voy a minimizar esto un poquito, porque. es que yo le dije que tenía diferentes enlaces y aquí los llevo a los diferentes enlaces y podemos ver cómo funciona cada uno de ellos. Un momento aquí lo voy a presentar. Tenemos enlaces. Y le aparece lo que es el tutorial. Y aquí tenemos para que vean cómo funcionaría las diferentes secciones. Que ¿eh? también les presento diferentes. Tenemos aquí el emparejamiento de imágenes. Tenemos secuencias para crear secuencias. El estudiante tiene un sinnúmero de imágenes o audios. Eh, con audios sí y se le puede añadir las diferentes secuencias, va ubicando cuál es el orden correcto. Tenemos para decir la palabra. Aquí se le puede preguntar al estudiante cuántos dientes tiene un niño. Y el estudiante verbalmente va a decir... ¿Cuántos dientes tiene? Aquí solamente se hace una sola pregunta y en esta sección podemos realizar varias preguntas. La diferencia es que el estudiante en esto no escribe, sino que él pronuncia y dice la contestación. Así que no solamente el estudiante va escribiendo conmigo, sino que también puede hablar las diferentes actividades. Tenemos aquí lo que es una línea de tiempo y el Virtual Tour trabajar con cámaras 360. Y podemos ver aquí lo de la grabación y evaluación. nuestro audio Y yo puedo empezar a grabar. Hola, hola, hola. Si lo puedo continuar mi grabación. Y también una vez ya terminada, le puedo decir terminar, la puedo escuchar o la puedo Una vez yo tenga aquí mi documento, mi audio, mi audio, lo puedo guardar o utilizar en cualquier sección, va a estar en blanco y el estudiante puede utilizar esa sección en cualquier momento o usar esa sección en cualquier momento. Tenemos aquí la de drag and drop Si se fijan eh, utilicé la misma imagen del image hotspot para darle una secuencia al estudiante ya le presentamos las diferentes partes de, la, de los dientes y entonces ellos se van a organizar qué partes son una vez le dicen mal podemos nuevamente reintentar y de esta manera también podemos ir trabajando la sección formativa del estudiante me identifico y ahora me dice que saqué 4 de 4 porque tenemos cuatro ejercicios esta sección nosotros la podemos eh, colocar como punto para los estudiantes, como también la podemos trabajar como tareas o, o actividades dentro de la clase. Sabemos que no todo tiene que ver un valor sumativo, sino que también podemos trabajar diferentes valores sumativos. Aquí tenemos aquí el, el image El pareo de la imagen, ya tengo aquí, le damos las instrucciones a estudiar, estudiar, en dónde va a ir cada una de estas imágenes. Las identifica y le dice cuál es la cosa Y podemos dar la solución, podemos reintentar nuevamente. Tenemos la de ahora, aquí le di las instrucciones y nos dice la función de un diente incisivo es, y solamente pulsar aquí, morder, automáticamente ya yo tengo el corte. Y yo hago lo mismo con esa sección. Desgarrar. Me dice que es incorrecta, ¿ves? ¿eh? Y me da la posible. Me dice la solución. Me dice lo que yo dije y cuál es la contestación correcta. Para trabajar estas secciones nuevamente vamos aquí donde dice añadir una actividad o recurso seleccionamos contenido interactivo y si yo quiero crear lo que es el track Android, seleccionamos Le escribimos el título, debemos de añadir una imagen, y entonces nos vamos a posicionar al segundo paso que nos dice trabajo. En este drag and drop no solamente tiene que ser una palabra eh, en un solo lugar, sino que podemos tener varias imágenes y el estudiante puede ir Podemos imaginarnos que estamos hablando de equipos de software eh, de entradas y de salida, pues podemos tener varias imágenes aquí de estos equipos, y el estudiante va a arrastrar la palabra de entrada o de salida en cada una de esas imágenes. Así que para trabajar aquí, yo voy a crear en este puntito voy a crear los cuadros. Voy a crear Dice aquí para de fondo: si yo lo dejo como 100, va a tener un, un gris con la imagen del cuadrito. Si lo queremos sin estilo, yo selecciono aquí lo que es el cero y yo puedo mover esta imagen a la posición correcta. Si ya yo tengo este cuadro, también lo podemos copiar. Le digo copiar y le digo pegar. Como yo tengo las instrucciones, solamente voy a dar editar voy a enviar pulpa. Y puedo decidir si en, esta, en este cuadro solamente va a continuar: ¿qué? Un elemento, una palabra. Y continuamente voy a pegar aquí. Y voy a cambiar a 20. Si yo lo hubiera dejado en 10, que Pero hay una diferencia. Si lo digo en 100, en el, es como con sombreado en el cuadro. Si yo lo digo en 0, es clear. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Una vez ya yo tengo mis cuadros realizados, voy a trabajar el texto. Voy a seleccionar aquí la palabra raíz. Y de esto voy a todos. ¿Por qué? Porque yo quiero que el estudio. El raíz, culpa o, o denuncia en el lugar que entienda que sea el correcto. Se si haciendo todos. le digo ser, para que. Tengo la palabra, yo la voy a ir moviendo, y la puedo ir organizando la manera en que nosotros tenemos que ser más bonita. Puedo hacer lo mismo copiar, pegar y lo que hago es cambio la palabra pulpa le digo hecho hago lo mismo es un texto adentro le decimos que una vez que ya tengo cada una de estas palabras, nuevamente me tengo que parar en cada uno de los cuadritos y darle a editar. Y en esta opción, ven que ahora nos dice selecciona el elemento correcto. Como es dentina, selecciono dentina. Aquí nuevamente editar, selecciono pulpa. Y aquí le digo editar y selecciono. Raíz. Una vez ya yo tengo seleccionado mi Android, que está configurado, puedo venir aquí a lo que es el puntaje. Puedo decir: 9, 20 nuevamente y de 70 a 100, que sea. Excelente va a decidir si yo quiero que esta actividad tenga un valor y si no quiero que tenga algún valor. Nuevamente puedo traer la finalidad de la misma, la finalización de la actividad, le digo guardar el cambio y mostrar. Y aquí el estudiante va a mover. cuáles son no las correctas. La de grabación en el medio recursos nuevamente regresamos a contenido Y estas actividades solamente las seleccionamos a la actividad de grabación. Selecciono la de grabación. Le escribo un título. Puedo escribir algún mensaje, alguna acción. mismo, para mí no tendría valor. Porque es para grabar un audio. Y bien sencilla de configurar, decimos cuál es el cambio. Y mostrar, y ya tenemos aquí configurado nuestra opción para grabar audio. Aquí tenemos los Pods, que es uno de los que les mencioné ahorita, de este tipo de ejemplos, de poder algún equipo que el estudiante debe identificar. O, o si está en una sala de operaciones o está asistiendo un eh, para coger alguna futura cuál sería la aguja o algo así, pues aquí yo no trabajé en facturación dental eh, y le estoy mencionando al estudiante que está trabajando con un médico y que él mismo le está diciendo que identifique cuáles son los dientes que tiene, no puede identificar en ese odontograma él va a marcar cuál de estas es la correcta. Si marca esta opción, pues le va a decir que es carie. Y para reiniciar nuevamente, yo le voy a decir que quiero una no, Y me va a decir que un diente ausente, yo lo puedo identificar por esta sección. Y sé cuál es la correcta, ¿ves? Que la vamos también utilizar en diferentes habilidades eh, en, en el salón de clase se trabaja prácticamente igual que el drag and drop solamente la única diferencia es que aquí ustedes van a seleccionar cada una de las imágenes que ustedes tienen y van a decir cuál es la cosa Además van a quedar como incorrectas estas imágenes yo las creé en en canva buscando una, una que viera bastante bien, copié las imágenes, me puse todas en cámara, una foto para poderla subir, lo que es H No solamente tiene que ser imágenes, sino que también pueden ser textos. Puede ser que ustedes escriban cuál es la palabra o el artículo correcto eh, y ellos vayan marcando eh, o seleccionando cuál es la, la imagen, cuál es la palabra en de esa imagen. Aquí con la línea de tiempo, les voy a mostrar cómo se ve la línea de tiempo. Esta línea de tiempo. Eh, yo la creé sobre los dispositivos de almacenamiento, seleccioné unas fechas en especial, la saqué de... Eh, ustedes pueden identificar las imágenes que ustedes necesiten y se pueden eh, personalizar. Una vez yo tengo mi imagen, aquí ustedes van a poder ver el título, la descripción del, de, la, de la actividad. Y mientras el estudiante va en proceso verificando lo que es mi línea de tiempo, se identifica el año, lo que significa, le podemos dar un video y una descripción de lo que se está trabajando, adicional de que aquí bien pequeñito, ustedes ven que yo le tengo una imagen de lo que significa cada, cada una de las actividades que estoy presentando en mi línea de tiempo. Fue que busqué automáticamente línea de tiempo. Eh, para no presentarla desde cero, le voy a dar para que ustedes vean cómo funciona. Eh, hago la descripción, se fijaron, esta descripción fue la que aparece al principio. Eh, eh, describo el título. Y en esta razón, van a poder ver el título, la descripción nuevamente. La imagen, la imagen no es necesaria. Pero si se fijan, si yo no le pongo una imagen como que para que blanco, y es bueno ponerle un fondo que sea arreglado al que estamos trabajando. Esta imagen ya automáticamente predeterminada nos dice cuál es la altura. Y cuando nosotros la adjuntamos, ella misma se ajusta. Y nos van a aparecer las diferentes opciones para nosotros poder hacer nuestra línea de tiempo. Nos van a aparecer las fechas. Siempre vamos a escribir la fecha en la que queremos aparecer. También podemos escribir las fechas en que se terminó o se finalizó esa actividad. Escribo el título, añado lo que es el texto que quiero que aparezca. E importante en esta sección donde dice etiquetas, eh, más abajito, ustedes van a poder ver que dice para insertar el video y para insertar la imagen pequeñita. Yo voy a venir aquí abajo para que ustedes lo vean. Voy a venir aquí a donde dice añadir un ítem y dice fijan. Nuevamente tengo para, vamos a poner el 2021 veintiuno. Después yo lo borro. poner eh, aquí eh, un ray. La eh, hora de escribir solamente aquí en esta sección de acceso de en donde está escrito el, el video. El video puede ser de YouTube, puede ser de Twitter, el, el URL que estemos necesitando, puede ser hasta de Google Maps. Y en esta sección, yo voy a seleccionar una imagen que tengo que ir el diente. Vamos a ponerla aquí rapidito y vamos a buscar un video en YouTube a seleccionar uno nuestro copiar el enlace voy a pegar nuestro video y a la imagen yo le puedo dar crédito si sé de la persona o del lugar en donde yo lo saqué, lo puedo escribir aquí, el subtítulo de, de la imagen para poder describir lo que es nuestra imagen y le damos guardar cambio al igual. Perdón, le podemos dar una calificación, pero como esto es, nuevamente yo entiendo que como es contenido, pues no tiene que tener alguna puntuación, le decimos guardar cambio y vamos a poder observar como ahora yo tengo mi OneDrive. ¿eh? Que es bien sencilla de configurar. Ok, gracias. Vamos a trabajar con las evaluaciones formativas. Como sabemos, estas secciones formativas son bien importantes en en nuestros cursos, ya que el estudiante también puede ir identificando en dónde él tiene sus fallas y él puede trabajar con ellas también. Así que esta sección formativa es muy buena. Esta sección formativa nosotros le podemos dar puntuación y el estudiante tener cinco puntos, todo depender de las diferentes actividades que realicemos. Esta puntuación se graba en nuestro gradebook eh, en Moodle también, así que estas secciones formativas, le podemos dar puntos, podemos trabajar como para no, avisar las palabras formativas, práctico. Tenemos las secciones aritméticas. Eh, los cuis aritméticos eh, son para sumar, restar, multiplicar, división, pero. Eh, lo único eh, de este quiz aritmético es que las las secciones ya están predeterminadas. Le decimos sumar y ella automáticamente nos va a hacer la suma a ella. Ella nos va a decir si es 2 más 2, que es 5 más 7, pero que nosotros no podemos determinar cuáles van a ser esas sumas que él va a estar realizando. O cuáles son estas multiplicaciones o esas divisiones que él va, él va a estar realizando. Ahora, sí podemos eh, configurar cuántas preguntas queremos que el estudiante conteste. Si 5, si 10, así que eso lo podemos configurar. Aquí en la sesión de dictado, eh, el estudiante va a escuchar lo que nosotros estemos diciendo. Se puede usar mucho para idiomas también. Y una vez el estudiante escuche él va a transcribir lo que escuchó. Lo podemos poner en lento y también lo podemos poner en, en rápido. ¿Te acuerdan que les dije que había una sección que podíamos utilizar el, el de audio para más adelante? Y esta es una de ellas. Le podemos grabar aquí un audio diciéndole X palabra al estudiante, puede ser en francés, puede ser en inglés o hasta en español. Y el estudiante va a escribir lo que es esa, lo que se le está diciendo, lo que escucha en ese dictado. Tenemos que arrastrar lo que es el texto, algún párrafo. Tenemos para realizar un ensayo. En esta sección de ensayo podemos decidir cuántas palabras, podemos identificar si hay alguna palabra en específico que nosotros queremos que el estudiante escriba, cuántas veces la puede, queremos que la repita, que eso lo podemos configurar aquí en ensayo. Tenemos la sección de llenar el blanco, tenemos la sección de marcar la palabra, tenemos lo que es el múltiple choice, pero el multiple choice es importante que Ustedes sepan que solamente en H5P nos permite crear una sola pregunta con varias contestaciones, por ende. Podemos utilizar este multiple choice como un repaso al inicio de la clase o a finalizar o en el medio de la misma para saber si el estudiante va con nosotros, nos va entendiendo, tiene si dudas, si tiene preguntas. Eh, con este multiple choice podemos tener más de una respuesta correcta pero solamente podemos crear una sola premisa. Al igual que con el cierto y falso, lo mismo. Tengo un cierto y falso, pero solamente, perdón. Solamente puedo crear una sola premisa. En la de preguntas simples, aquí puedo crear más de una pregunta y solamente va a tener una sola contestación correcto y en el summary que es otra cosa es un resumen en esta sección eh, lo podemos utilizar como si estamos hablando de del ciclo de puede ser sobre sobre ciencias o quizás eh, estamos hablando de dental y nosotros queremos que el estudiante pueda identificar el resumen de ese, de ese curso de dental o de ese tema. Le Vamos a hacer varias premisas y el estudiante va a ir seleccionando las correctas y al final se une el resumen completo correcto el estudiante marca una incorrecta no lo va a dejar pasar, sino automáticamente le va a decir que está incorrecta y él nuevamente selecciona la correcta para que a un final tenga lo que es el resumen creado sobre ese tema. Y el quiz, aquí podemos crear varias preguntas relacionadas sobre estas secciones. Podemos crear un dictado, podemos crear... Diferentes preguntas, podemos quedar hasta un drag and drop en esta, sec esta sección de quiz. Es bien parecido a como nosotros creamos los exámenes en Moodle. Es bastante parecido a esa sección esta sección de quiz. Aquí, como les dije en aritmético, automáticamente ya nos da las preguntas cuando el estudiante le da el start. Pues le va, el estudiante va a ir marcando y le va diciendo el tiempo. Lo voy a contestar aquí revidito. voy a salir. Pero automáticamente le va a estar dando al estudiante lo que es la, la puntuación que obtuvo. Y lo podemos ver aquí en la sección de calificaciones. Vamos a poder ver. Aquí yo tengo a, que nos ayudó en contestar varias preguntas. Y van a poder ver que sí, vamos a tener lo que es la puntuación que obtuvo ese estudiante en esa actividad. Detalle. Y lo vamos a utilizar para puntos. Nosotros no tenemos manera en, en este H5P que es el, el negrito que es el plugin. No tenemos manera de saber cuántos intentos tuvo el estudiante o en dónde falló el estudiante eh, con este plugin de H5P. Que si queremos ver cuántos intentos pues no lo podemos identificar, por ejemplo. Si en este drag and drop yo saqué seis y nuevamente en el próximo intento saque 8, el programa me va a grabar el intento que va a puntuación tuvo. El último intento, perdón, lo que va a grabar. Si nuevamente yo hice el intento 5 veces y en el último saque 10, pues aquí va a aparecer el 10. No va a aparecer el 7 ni uh -huh. el 5 que estuvo anteriormente. Aquí en dictado, esta es otra opción muy buena. Eh, el estudiante va a poder escuchar el audio, fijan va a transcribir el audio, y aquí, el estudiante escucha de manera normal la palabra, y en esta sección lo va a escuchar más lenta. Ahora, a la hora de grabar estos audios, sí, nosotros somos los que tenemos que decidir cuál es lo lento y cuál es lo rápido. Cuando estemos grabando cada uno de ellos, vamos a ir, lo decimos una normal y nuevamente grabamos el otro, pero de manera lenta. Aquí yo puedo decidir cuántas veces el estudiante puede escuchar esta, este audio en manera lenta. Solamente yo le di dos oportunidades al estudiante para que lo escuchara de manera, uy se me quise la luz, de manera en que lo escuche lento. Y lo puede escuchar de tres en manera eh, de un audio normal. Una vez el estudiante lo escuche, entonces él escribe lo que escuchó. Pues en esta sección. y el estudiante escribe ahora yo lo voy a añadir aquí pero en esta ocasión voy a escribir algo mal para que ustedes vean cómo es que funciona una vez yo le digo ¿Qué tal? me va a ir diciendo ¿por qué? porque yo le dije y le configuré que si escribió errores, que me lo aceptara. Y si se fijan aquí, en la solución, me está diciendo cuáles fueron mis errores. Ahora yo puedo configurar este audio en esta sección. Aquí hacemos el título la descripción y en esta sección nosotros vamos a subir los audios, los diferentes ejercicios. Aquí donde dice añadir una oración, y se fijan voy aquí a seleccionar el audio normal y aquí selecciono mi audio lento. Estos audios ya yo los tengo predeterminados, eh, grabados y lo que hice fue que los adjunté en el ancho. Busque aquí. Tenemos el audio. Como es normal, selecciona el normal y él mismo ya queda atuntado, ¿eh? Y aquí vamos a escribir cuál es lo, la palabra o la oración correcta que el estudiante va a estar transcribiendo. Lo mismo podemos decidir el range de cuándo lo debería de reintentar. Y en esta sección de los settings, yo puedo seleccionar cuántas veces el estudiante lo puede escuchar regular, cuántas veces lo puede escuchar lento. Si yo quiero. Eh, Ignore las puntuaciones, aquí si no quiero que ignore pues le quito un checkmark para que cuando corría o escriba mal como yo hice ahorita, pues entonces le quita como un punto al estudiante y le dice que estaba mal escrito. Una vez yo le digo aquí, le decimos guardar cambio. y que esta opción también la podemos utilizar mucho, en las clases de idioma. Eh, lo que es el ensayo, escribimos aquí las palabras y una vez el estudiante de edad se corrige. Tenemos... Eh, aquí la de marcar la palabra. Vamos aquí, la palabra dice que selecciona los en cada oración y el, y el estudiante va a marcar, va a seleccionar lo que él entienda y nosotros vamos a identificar la correcta entre, Fijan aquí, yo puedo seleccionar todas, pero como lo configuro, una vez yo tengo cada una de mis oraciones para saber si está corre, la correcta, yo la tengo que encerrar entre asteriscos la correcta y las demás automáticamente se convierten en incorrectas y lo mismo configuro eh, si yo quiero que se reintente automáticamente si yo quiero que se muestre el puntaje del estudiante y le decimos cuándo y regresar a lo que es el curso y otra de las secciones que es una de las que más me gusta. Es esta de gamificación. En la de gamificación nosotros podemos crear presentaciones interactivas. En la cual estemos creando diferentes. Eh, estamos hablando del tema. Y en un momento dado al estudiante le va a aparecer una pregunta. Puede ser una pregunta de llena blanco. Puede ser un, un escoge. Puede ser una arrastrar la palabra. Así que. Mientras el estudiante va a ir, en el proceso del de aprendizaje, también vamos a ir trabajando lo formativo. A ver qué aprendió, qué no ha aprendido y en dónde tiene duda. En el video interactivo, es eh, parecido aquí a la presentación, lo digo que en forma de videos. Y mientras el, el video va corriendo, también le va a aparecer preguntas, le podemos crear... Puntos de acceso al, al video para descripciones de lo que se está presentando. Esto es un palabra gramas y aquí tenemos lo que es un libro interactivo que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque podemos crear en ese libro interactivo todo lo que yo he presentado anteriormente. Eh, puedo crear eh, una presentación, puedo crear un video, puedo añadirle texto, puedo crearle las preguntas formativas, como añadirle contenido. Así que todo lo que yo he explicado eh, anteriormente, todo eso yo lo puedo hacer dentro de este libro, de este libro interactivo. Y es parecido a esto que vemos aquí, este es un libro interactivo, en el cual yo creé una presentación dentro de ese libro interactivo, de interactivo, que son diferentes herramientas eh, que podemos estar utilizando nosotros para nuestros cursos, como por ejemplo esta de Dual, que nos permite tener dos pantallas en una y poder trabajar en ellas como si tuviéramos dos monitores. Eh, tenemos la de la pizarra, Así que aquí les ofrezco diferentes herramientas con sus enlaces, Geniali, que es donde yo creé estas actividades. Y si se fijan, tengo aquí diferentes, para navegar, me lleva a otra página, o pues puedo navegar por esta sección. Y me lleva aquí a diferentes herramientas en donde yo puedo eh, bajar imágenes de calidad y gratis. Hey, regreso nuevamente a mi a mi presentación, aquí podemos crear diferentes actividades y voy a venir aquí un segundito para que ustedes vean el enlace, y aquí yo tengo mi libro interactivo, si fijan este libro interactivo, yo le puedo crear puntos de acceso, le podemos crear preguntas, eh, podemos crear el drag and drop. Así que en este libro interactivo podemos hacer un sinnúmero de cosas en un mismo lugar. Y aquí tenemos el palabra grama, que también podemos identificar cuánto tiempo estuvo el estudiante buscando cada una de estas palabras una vez comience y le empieza a contar el tiempo. Aquí tenemos los diferentes palabras, palabra grama automáticamente.